Me voy a encontrar con mi amigo Betalón, que no le gusta salir en, el, en los videos. Pero vamos a vamos a conversar, necesito por su consejo con los pasos que tengo que tomar. O sea que es secreto, no les puedo decir nada. Pero eso va a pasar. Ay, quería pedirle disculpas por haber terminado el vlog antes de ayer. Lo que me enseñaron 20 años de talla fomes es saber cuándo parar. Pero el de, el de hoy está mejor. So. Llegué a Santiago el 2008, en octubre. Una amiga me dijo que necesitaban alguien de mi perfil para trabajar en Santiago. Fue un día miércoles a la entrevista, el día siguiente estaba contratado. El día domingo estaba viviendo Santiago y el lunes era mi primer día de trabajo. Llevo ocho años en Santiago y nunca he subido al Cerro Santa Lucía. Aún no sé por qué. Muy parecido al que está en Valparaíso, en Aníbal Pinto Traté de llegar ahí arriba pero entré en pánico los que me conocen sabrán que sufro de vértigo y fue, eran escaleras muy estrechas y como que me empecé, <ríe> empecé a dar mucho vértigo así que decidí bajar eh, no sé por qué me muere tanto en venir acá aparte de la altura secretamente tengo mucho miedo a la muerte cuando pienso en las noches como que me aterra bastante recuerdo una navidad cuando llegué llegué y estaban todos llorando estaban todos como si hubiera pasado algo grave le pregunto a mi mamá eh, ¿qué, qué pasaba. Y me dice: Nada, es que tu papá no está teniendo un buen día. Mi viejo estaba viviendo por su segundo cáncer. Tuvo un cáncer de estómago que fue detectado sumamente justo en el momento en que se tenía que haber detectado. Dos años después eh, reapareció un cáncer en su páncreas. Hasta ese momento con mi viejo nuestra relación era súper distante. El único momento en que sentí que eh, me estaba validando como ser humano, como persona, con... fue un día de un año nuevo que yo cumplía los 17, 18, no recuerdo bien, pero él no sabía que yo fumaba, Entonces, mi mamá lo sabía, pero él no sabía. Entonces estábamos en la puntilla San Luis esperando los juegos artificiales de ese año nuevo y sin decirme ni una palabra me ofrece un cigarro. Mi primera, mi primera reacción fue decir, papá, no fumo. Pero fue sentí que mi viejo me vio como un, un adulto, entre comillas. Tomé el cigarro, él sacó otro para él y fumamos un cigarro junto en silencio. Entonces ese día que mi mamá decía que estaba teniendo un mal día, voy a la pieza y encuentro a mi papá llorando. Cosa muy extraña para mí. Y le pregunto qué, qué, qué está mal. Y me... Me dice algo que aún me, me provoca, aún no logro como asentar en mi mente que eso podía ser posible. Me confiesa que tiene miedo, que está aterrado de morir, que no quiere estar enfermo, que quisiera que, que no, no tuviera cáncer. Fue el primer momento en que mi viejo se... Que, que en mí tenía una imagen del hombre que se encarga de todo, el proveedor, de quien es la columna de toda la familia se, se deshace en, en mis brazos y es como, lo veo como un niño asustado, como alguien que quiere ser salvado y en ese momento yo tengo esta epifanía de, de no sé de dónde lo saqué pero le digo y le trato de explicar de que el cáncer puede ser lo mejor que le haya pasado dependiendo de cómo lo veía mi viejo siempre quiso tocar la guitarra y hasta ese momento nunca lo había intentado entonces dije, es la oportunidad de que veáis las cosas que quería hacer, que te dediquéis a ti mismo. Y que, claro, el cáncer es horrible, puede ser lo peor que te puede haber pasado, pero también puede ser lo mejor que te haya pasado. A lo cual, extrañamente a mi viejo lo calmó mucho. Después de eso tuvimos una Navidad bastante sencilla, bastante relajada, bastante alegre. Eh, mi viejo no, no aprendió a tocar la guitarra al final, pero sí tomó un camino en donde se preparó para su muerte Y en respecto a nuestra relación fue, en lo, fue el mejor año y medio que tuvimos eh, Fue una oportunidad para acercarnos, para vernos de frente a frente Suena muy extraño, pero sigo diciendo que el cáncer de mi viejo fue lo mejor que nos pudo haber pasado Nuestra relación mejor, mejoró mucho después de eso Siempre me pregunto si lo que le dije a mi viejo eh, estuvo bien o no, tal vez, no sé, a lo mejor tuve que ser más empático, tal vez tuve que ser más hacer más contención, pero en ese momento fue lo que a mí me hacía sentido y me sigue haciendo sentido y es por eso y, y siento que después de eso como que nuestra relación cambió, entonces fue como un, un punto de quiebre nuestra relación. Um, mi viejo. Sí, y por eso hoy día sí fui al Cerro Santa Lucía.